Hola, ¿qué tal? Somos Bostin Kira Machín y estaremos el 29 de septiembre haciendo, pues apoyando un poco a la asociación TEP que celebra el festival, habrá muchas actuaciones de 8 de la tarde a 2 de la mañana, eh, vale 6 horas la entrada y es para ayudar a este colectivo. Que Ellos también ayudan a la vez. Y bueno, explícanos un poquito. Pues eso, que celebran el 20 aniversario y nosotros vamos a ir a colaborar. ¿Y tú? Soy eficiente, es evidente, fijo este flujo de modo influyente. Escribo mi presente en un futuro carente de un horizonte y Busco mi norte, no quedo inerte, muero por verte, por dar suficiente aliciente. Vente en este tente en pie y tente en pie. Es 20, 20, 20, 20, 20.